Boca con Red Bull en el pinche vaso Me paro y camino ya bien rebotado Es la verdad fúmese más Sube el volumen que sube por toda la paz Sube el volumen que sube por toda la paz Por toda la paz eh De camino real hasta Santa Fe, Calafia, Calandro, y la fiesta del sol Del mirador, sube al pedregal, pa' todo el estero, manguito y también mira mar Fumes un fume por la victoria, fume es un fume, Fúmese más al lunes con este perfume que nunca lo dejo jamás. Que nunca lo dejo jamás. I am sorry, mama. Al novio de marihuana.